Déjame contarte la historia de Karina. Karina es... Una mujer... No precisamente... Que tiene 25 años, como quizás puedo, puedo tener yo. No recuerdo exactamente la edad. Vamos a poner... Vamos a tirar unas piropos ahí a Karina. Que, que tiene entre... 35 y, y 39. Karina, si me estás viendo... No recuerdo ahora mismo tu edad. Pero lo cierto es que Karina... pues venía de estar en un trabajo que, oye, nada malo con, con, con ese tipo de trabajo, pero que al final estaba atada a lo que una jefa le decía. Oye, Tarina, tienes que hacer esto hasta ahora y antes de ese tiempo, vale. Y nada malo con eso. Pero había llegado a un punto en donde sentía que todos los días eran lo mismo. Todos los días eran lo mismo. Y entonces yo recuerdo que... Karina, además, se armó de valor, dio un primer paso y dijo, dale, quiero acceder a la primera edición del incubador lanzamiento. Primera edición, hace ya de esto un año. Sacamos 15 plazas y las 15 se agotaron. Hace un año ya de esto. Y te voy a confesar algo, y Karina, si estás viendo esto, lo siento, pero Karina era la persona que más miedo tenía a vender. Karina tenía pudor hasta aparecer en frente de la cámara hasta aparecer enfrente de la cámara. Pero eso no la de tú. Ella quería, quería su negocio online. ¿Por qué? Porque tenía un para qué mucho más grande. El poder ganar dinero haciendo algo que le gusta, el poder, el poder saborear la libertad. El, su para qué era mucho más grande. Y cuando tienes un porqué, cuando tienes algo claro por lo que luchar, el cómo llega solo. Para muchos o muchas que nos estáis viendo, seguramente el cómo pueda ser en los lanzamientos. Cómo ha sido mi caso, cómo ha sido el caso de Karina, cómo ha sido el caso de Eva, cómo ha sido el caso de David, cómo ha sido el caso de Orlando, y cómo ha sido el caso de muchos y muchos clientes y alumnos que tengo. Yo recuerdo que Karina en su primer lanzamiento y sin aparecer enfrente de en la cámara, que cogió además, es muy loco, ¿eh? pero cogió a unas amigas que conocía ella de, de Uruguay, porque ella está viviendo en España, pero conoció a unas amigas de Uruguay, que se dedicaban a hacer toetes, toetes. Y les digo, chicas, voy a hacer un lanzamiento, y os voy a ayudar a que eso que hacéis aquí en Petit Comité vosotras solas, lo expandáis al mundo. Y entonces se reunieron las tres y hicieron que iba a ir adelante. Iban a ir adelante además con todo. Karina, tenemos todo listo, todo preparado y vamos a invertir. 25 euros. Es el primer half a ¿Y sabes lo que pasó? Porque esto es muy loco. Primer lanzamiento de Karina. Karina, en este caso, no era la experta, que esto es lo que vamos a hablar durante el directo de hoy, sino que era quien gestionaba la estrategia. Y ella le dieron míseros 25 euros para que invirtiese. Para poder captar personas. ¿Te acuerdas ayer cuando hablábamos del avatar? Si no has visto el directo, vete a ver el directo de ayer. Para captar esos avatares. Esas personas con esos dolores comunes. Y en el primer lanzamiento. Facturaron 1.500 euros. Es muy loco pensar que invirtiendo 25 euros en captar que clientes para su producto, facturen 1.500 euros. Y lo mejor de todo, que no apareció enfrente de la cámara, ni siquiera tenía una idea de producto.